Recién tenemos tres días desde que el departamento de investigación Oxlack comenzó a operar y ya recibimos varios casos extraños que han estado sucediendo a lo largo de estos días. Como el video que les voy a presentar a continuación, bienvenidos a Expedientes Oxlack. <tose> En Berlín, Alemania, una cámara de seguridad captó algo muy extraño. En el video se observa como una cosa o ser que pareciera ser semitransparente pasa a una velocidad muy alta, una velocidad hipersónica. Dicho ente logra dejar tras su paso una estela que pareciera ser de movimiento y que podemos apreciar en cámara lenta. En el metraje se aprecia de igual manera que cuando este ser pasa al lado de la cámara hace que el sonido de la misma se distorsione, producto de su velocidad. El video fue grabado el 2 de julio del 2022 y en diversas plataformas ha sido presentado como uno de los videos más increíbles capturados en lo que va del año. Incluso algunos informadores y canales de YouTube presentan este video como verdadero, siendo una evidencia de que seres extraterrestres o de otra dimensión se están presentando ante la vista del mundo expediente. El video nos fue mandado por mensaje y decidimos poner manos a la obra para descubrir de qué se trataba. Lo importante era saber la ubicación del lugar para corroborar que había sido grabado en Alemania y partiendo de ahí poder saber si otras cámaras de seguridad captaron el extraño suceso o esta grabación tendría un origen desconocido. Es momento de pasar al análisis del video, pero antes tengo un mensaje muy importante Quiero decirle a toda la gente que viva en Ciudad de México, el Estado de México y sus alrededores. Quiero invitarlos a que nos conozcamos los días 29 y 30 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México en el evento de la Mole en su especial de terror. Voy a estar los dos días, así que quiero que se reúna toda la legión Oxlac de Ciudad de México y nos veamos ahí. Si tienen evidencias, si tienen algo que contarme, si quieren pasar un rato increíble, pues vamos a hacerlo dentro de la mole ese día 29, sábado 29 y domingo 30. Ahí los espero. Ahora sí pasemos al análisis de este extraño caso. Análisis Analizando el video podemos ver que aquello que pasa no solamente es muy veloz, sino que además emite una especie de energía que va dejando rastro. Por lo tanto, como vemos cuadro a cuadro, no se trata de algo natural o conocido. Así que descartamos que esto se tratara de una mala interpretación y nos centramos en la posibilidad de que esto fuera un CGI. Y aunque al pasar podamos notar que los botes de basura terminan siendo derribados y la basura se dispersa de la misma forma. Esta similitud en ambos botes, la luz que rodeaba a este ser, la velocidad a la que iba y los ausentes videos de otras cámaras de seguridad, nos generan en un 80% a que este video sea una animación. Investigación Por lo tanto, nos dimos a la tarea de investigar la fuente donde originalmente se subió el video, para saber el contexto en que fue grabado. ¿Quién lo grabó? y cómo fue publicado y afortunadamente pudimos encontrar las respuestas estamos en la investigación de el curioso video donde se ve una criatura pasar rápidamente eh, pero aquí Mau que es parte del equipo Oxlack, ya descubrió de qué se trata cuéntanos Mau, ¿qué fue lo que encontraste? Eh, encontré que aquel video de la extraña criatura corriendo no es más y nada menos que un video de marketing de la aplicación de Pokémon GO. De hecho, el mismo video aparece en su cuenta oficial de TikTok promocionando a lo que es este, un Pokémon. O sea que el video se subió por primera vez en la cuenta de Pokémon en Instagram. En TikTok. En TikTok. Y de ahí alguien lo tomó y lo comenzó a compartir en redes sociales. Incluso vimos que lo había compartido Jaime Maussan y le hizo una hizo una publicación con respecto a este caso. Exactamente, eh, de hecho también en otros videos decían que el vi, eh, este dicho metraje había sido grabado en julio y daban este varias características de aquel video y lo daban como un ser fuera de, de, de otra de dimensión, ¿no? De otra, dimensión. de otra dimensión, de otro planeta, sí. ¿Nos puedes mostrar dónde está eh, esa publicación en, en TikTok? ¿Es la cuenta oficial de Pokémon? Sí, la cuenta oficial de Pokémon GO. Vamos bajando. Y es este video. Ok, ahí lo tenemos. Y pasa rapidísimo. Muchas personas habían comentado que esto se había grabado en Alemania pero estamos viendo que es una animación y que está en la cuenta oficial, ahí vemos eh, la, la palomita de cuenta verificada. Me da mucha pena por los youtubers, tiktokers, investigadores paranormales y ufólogos que presentaron este video como verdadero. Espero y deseo que ahora que les hemos mostrado la verdad, se retracten y les digan la verdad a sus seguidores. Así que el video de la entidad que corría a velocidad hipersónica, es falso. El día de hoy tuvimos la fortuna de abrir el expediente y también de cerrarlo. Ahora quedará archivado como una evidencia falsa. Les agradezco sus donaciones, sus regalos y el apoyo que me brindan, a mí y a mis compañeros, el Departamento de Investigación Oxlack. Seguirá trabajando gracias a ustedes. Suscríbanse al canal, denle like al video y compártanlo para que más personas conozcan la verdad.